Para mi regimiento, camino está siendo atacada y necesito hasta el último de vosotros en esta lucha. Mis hombres repelieron la primera oleada separatista, pero vienen más. Quieren inhabilitar la producción de clones y eliminarlos, empezando por nuestro archivo general. Tomad posición y no dejéis que logren el acceso. ¡Vamos! Tenemos que entrar a... Get the horn, my friend! estoy dando el archivo! Mírate. ¡Acceso no autorizado en el archivo! ¡Atención! ¡Archivo perdido! ¡Esto no funciona! ¡Tenemos que volver a las instalaciones! El enemigo avanza. Que encuentre oposición no, no, no, a cada paso. No, no, no, Escuadrones, defended las plataformas de aterrizaje. Quienes, estamos sacando a nuestras tropas. en la plataforma de aterrizaje oeste. ¡Es hora de volver! ¡Ataque a, ¡A vuestros puertos! Estoy en la plataforma de aterrizaje este. Llegan más droides. Atacan con fuerza la plataforma de aterrizaje oeste. Preparada. Cuenta atrás. Mi ejército, ¿no? Ojalá estás en la plataforma de aterrizaje oeste. Refuerzos, vamos. Enemigo no identificado en el campo de batalla. ¡Granada va! ¡Atacan la plataforma de aterrizaje oeste! De alcanzar la plataforma de aterrizaje oeste. ¡Granada lanzada! Entrando la zona ¡Por la República! Se han instalado en la plataforma de aterrizaje este. Mall está aquí. Nada de distraerse. Armando Granada, contacto perdido con la plataforma de aterrizaje oeste. Llegan refuerzos de la república. ¡Bravo! El enemigo se retira por fin.